Una vez en el verano del año 2020, no se me olvidaron nadie nada, por supuesto que tengo buena memoria, lo que te quiero decir, pipopito. desde entonces y hasta la fecha, Federico ha logrado tener una familia de amigos muy numerosa, amigos de todas las edades.